Dos efectivos de la policía en Santa Cruz fueron detenidos porque supuestamente tendrían nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro. Se ha procedido a la aprehensión de dos de ellos precisamente en las últimas horas ¿no? eh, y los hemos remitido a la fiscalía, hemos pedido a la fiscalía que actúe con toda la rigor, rigurosidad, con todo el peso de la ley en este caso, eh, que no, no se libere a estas personas un pedido público que hacemos a la Fiscalía. Eh, dos policías han sido aprendidos en las últimas horas eh, porque están vinculados directamente a la estructura criminal del señor Montenegro. Además, el ministro de Gobierno indicó que un efectivo más fue detenido acusado del volteo de droga por estuco y pedirán que sea dado de baja los cinco uniformados que participaron en estos hechos. Y hay otros policías que están en observación, en investigación eh, tenemos una lista de por lo menos unos cinco nombres más que están en investigación y, y si en caso establecemos eh, elementos indiciarios o probatorios, actuaremos con toda la rigurosidad. Recalcó que dentro del proceso de investigación, cinco uniformados están siendo investigados, supuestamente porque tendrían nexos con Pedro Montenegro. Estamos esperando todavía una nueva prueba de peritaje, eh, pero eh, de las cuatro personas, una quinta persona también ha sido aprendida anoche eh, por este mismo caso, cerrando el círculo de cinco personas eh, que estarían presumiblemente involucrados en este caso de volteo, aparte de los dos elementos policiales que han sido aprendidos también anoche por tener una participación directa probablemente con la estructura del señor Montenegro.